Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama ¿sí? y, y bueno, pues las estadísticas aquí en Bolivia nos indican que se trata de la segunda causa más frecuente de muerte de las mujeres. Cuando, cuando eh, revisamos las estadísticas, nos encontramos con que el, la, la causa más frecuente es el cáncer de cervix uterino o de cuello uterino ¿sí? y enseguida nomás viene el tema de cáncer de mama. ¿no? Las dos principales causas que se llevan ...muchísimas mujeres cada año en nuestro país... ...hoy la idea es justamente reflexionar sobre ese tema... ...así se lo ha propuesto a nivel internacional... Y queríamos, obviamente, hablar del tema. Eh, quiero agradecerle la gentileza, la amabilidad que ha tenido de venir a acompañarnos un ratito. Le hemos sacado de sus tareas cotidianas a la doctora Claudia Soldado. Ella es ginecóloga y además es integrante de la Fundación Boliviana contra el Cáncer. Qué gusto, doctora. Bienvenido. Bienvenida. Un gracias. placer tenerla acá con nosotros. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, la verdad. Y sí, hoy se recuerda lo que es el Día Mundial contra el Cáncer de mama en todo caso, el cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, es prevenible y curable. Entonces, la palabra cáncer no es una sentencia, digamos. Se puede curar y se puede prevenir. Excelente. Eh... Podemos hablar un poquito de qué es el cáncer de mama, digamos, eh, claro. cómo se detecta, cómo se define, eh, qué síntomas son los que aconsejan que uno podría estar de pronto con algún problema, una descripción general de, de lo claro. que significa esta, esta enfermedad. Bueno, el cáncer de mama es como una alteración eh, sin control de las células de la mama, que este cáncer, digamos, eh, a diferencia de otros cánceres como el cáncer de cuello uterino, que es de transmisión sexual, el cáncer de mama eh, es una tiene como un antecedente mmm, genético, como decíamos, de que si digamos la mamá, la abuela, la hermana de esta paciente, digamos, ha tenido cáncer de mama, tiene que hacerse sus controles a partir de los 40 años anual. Ahora, no solo es eso, no solo el cáncer de mama, también se acompaña el cáncer de ovario, de ovario en la misma situación y en la misma línea. Ah, hay como antecedentes también de que la mujer haya tenido su menstruación antes de los 11 años, hay pacientitas que tienen 8 años y, y empiezan con su menstruación, es un factor de riesgo. Que la menopausia eh, después de los 57 años recién haya aparecido, que no hayan tenido hijos, y bueno, pues que hayan tenido um, anticonceptivos orales de uso prolongado, entonces eso nos predispone a que la mujer tenga cáncer de mama y, oh, y también que los embarazos, que tenga un embarazo tardío, después de los 30 años. Ese es otro factor que predispone uh -huh, para entonces, la enfermedad. No tener hijos, dijo usted, doctora. Sí, no tener hijos. Eso eh, agrava el riesgo de que uno pueda atraer cáncer. el riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, este tipo de pacientes tiene que hacerse sus, eh, sus controles por lo menos cada año o cada dos años, digamos. Correcto. Eh, aparte de eso, digamos, si una paciente, digamos, durante la, durante los 20, 30 años, siempre tiene un, unas masitas benignas en las mamas. Si tiene ese tipo de ese tipo de patología durante la edad fértil, también tiene que hacerse sus controles después de los 40 ¿Qué años. Serían, ¿Qué sería esto que usted acaba de describir? Fibroadenomas fibroadenomas. Sí, que son y, la patología benigna de la mama. Digamos. Y eso se puede sentir al tacto, por Exacto, ejemplo. Exacto, sí. Cuando una por mujer, eso se recomienda que las mujeres se hagan un autoexamen. Uh -huh, ¿no? Una autoevaluación, digamos, cuando, se está, cuando están por dormirse, durante la ducha, que vayan tocando desde la axila, lo que es la punta de la mama, que vean viendo así masitas que van creciendo. ¿Masitas? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué A serían? Digamos, como... Como unas bolitas, que dicen las pacientes. Ajá. Y lo van moviendo. Se, se, cuando Incluso esas masitas, cuando están en su menstruación o durante la ovulación, les duele, o incluso no les duele después, o sea, son mastalgias lo, lo que decimos nosotros en el área médica. Pero sí, eh, tendrían que hacerse ese tipo de pacientes el control de lo que es la ecografía y mamografía. Correcto, o sea, el primer paso entonces, hacerse estos chequeos. ¿A partir de uh -huh. qué edad es aconsejable empezar con este La tipo mamografía de... en sí tiene No, que... digo los... Lo, la, la... La, el examen personal. No, siempre, siempre, por lo menos una vez por semana, siempre. ¿A partir de qué edad sería aconsejable? Ah, después de los 18 años es aconsejable incluso. Ah, desde tan jóvenes. Sí, tienen que hacerse, porque hay cánceres digamos que, si bien es después de los de la menopausia, hay cánceres que también prea la menopausia, o sea, en edad fértil aparecen. Entonces, tienen que hacerse sí o sí este tipo de evaluación, digamos, ¿no? Correcto. Una vez que la, la persona detecta que hay algún tipo de uh -huh. una, cuestión, una bolita, por ejemplo una cuestión uh -huh. así, Rara, extraña dentro de su seno, ¿verdad? Sí. Tiene que correr al médico. Claro, hay, aparte, muy aparte también de que, por ejemplo, hay mujeres, digamos, que han tenido sus hijos y en el, y en el porperio, o sea, después del embarazo, eh, tienen lo que es el absceso, digamos, ese tipo de pacientes. Igual tiene que ser el autoexplorarse y ese es un control. Entonces, un absceso, uh -huh. ¿sí? Que no es mastitis, ¿no? Ese es otro no, tema. Es un absceso de mama, ya es. Un absceso de mama. Uh -huh. Ajá. Ese tipo de pacientes también tiene que ser en control y igual como les decía digamos hay pacientes que digamos, si bien no están embarazadas ni están en etapa de puerperal tienen cambios en el, en, el, en el pecho como piel de naranja, retracción del pezón, una herida, un, hay una, una parte localizada que está rojo, les arde, les duele o está poco o está dolorosa incluso la mama. Ya, Tienen que esos que son contra... síntomas de que algo mm. no está bien. Exacto. Correcto. Sí. Cuando cuando la paciente con algún tipo de estos problemas, uh -huh. no es sé usted está descrito, doctora, o de pronto siente que tiene alguna protuberancia, alguna cuestión en el seno, tiene que eso. ¿qué le hace el médico? Cuando va al médico, ¿quién lo tiene que atender? ¿Quién la tiene que atender? Por lo general, eh, siempre se va primero por el médico general y el cual le deriva al ginecólogo. Ginecólogo. Porque, uh -huh, Ajá. Entonces, el ginecólogo siempre va a verla, la va a preguntar los factores de riesgo, como ser los antecedentes de cáncer en la familia, independientemente si sea cáncer de mama, cáncer de ovario también, cáncer, eh, cáncer de cuello uterino. También le va a evaluar lo que le va a hacer lo que es la valoración, digamos, de las mamas, tanto no solo de mama, sino de ganglionar si se detecta que hay una masa, entonces el, el médico lo que primero que va a hacer es pedirle una ecografía. Ecografía. Uh -huh, una ecografía mamaria, con el resultado ya podemos ver si es una masita benigna, o no. Ahí procedemos a lo que son los estudios, digamos, ya más dirigidos, que puede ser una punción eh, con aguja, con aguja, digamos, que es la, el PAF, que es como el Papa Nicolau, pero en mama. Entonces con casos definimos si es benigno o maligno y si es que tenemos alguna duda nos dirigimos más que todo a la biopsia y ver realmente qué es esa masa, qué es lo que tiene si es que se tratara de algún absceso, darle antibióticos, todo eso, digamos, ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esta ecografía que usted cuenta, doctora, para identificar justamente la enfermedad, no es cierto, porque uh -huh. usted fue al escenario de que se detecte uh -huh. que hay cáncer, pero sí. probablemente no no es otra cosa, no es nada para preocuparse, puede también darse ese diagnóstico, uh -huh. es decir, puede también pasar una es. cosa como otra. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esta ecografía que usted describe y la mamografía? ¿Qué sería? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sería la mamografía una cosa? detecta sí. más que todo masas eh, sólidas, digamos, ¿Ya? Y generalmente eso se los pone después de los 40 años porque las mamas durante la, en edad fértil son turgentes, entonces no le deja la mamografía ver, en cambio una ecografía ve o si es sólido o si es líquido. Entonces, con la ecografía vemos si es sólido o líquido, pero si tenemos algo de que es sólido, tenemos que mandarle a una mamografía para ver qué tiene, qué características tiene. Y esas características va dirigido si es un cáncer de mama o si estamos hablando simplemente de algún fibroma que puede ser, puede tratarse también. Correcto. Uh -huh. Usted decía, doctora, que eh, ante la sospecha, no, además ni siquiera yendo al médico, sino como una cuestión rutinaria, ¿no es cierto? Tiene que usted ser. dice una vez al año o máximo una vez cada dos años. Sí. Esto a partir de los 40, dijo a usted. A partir de los 40. En todo caso, por eso le decía, eh, si tiene algún antecedente de cáncer de mama o de ovario, tiene que hacerse cada año En la familia, año, ¿no? En la familia, si sí, la mamá sí. o la hermana Exacto, sí. de primer, grado, de hayan primer tenido, grado, hayan tenido. Ahora, hay también hay factores de riesgo que nos protegen también. El hecho de que tengan hijos, de que tengan una vida sed, no, no sedentaria. De que hecho, haga actividad física, digamos. Que no tenga obesidad, eh, también que no consuma alcohol. Esas cosas nos protegen también. Independientemente si la ama haya tenido, la paciente se va cuidando, hace su control rutinario, difícilmente llega a cáncer. Y si, si se hace, si llega a cáncer y se, se ha hecho una prevención precoz, entonces es también, como les decía, es curable. Correcto. Eh, <risa> cuando la persona va a, a tomarse la mamografía, que entiendo que es una, una, una práctica un poco molesta, sí, ¿no? Porque... Es dolorosa, ¿no? Mm. Por referencias, ¿no? Uno sabe que mm. eso le genera un malestar, pero, pero es un malestar necesario, ¿no? Sí de, porque hecho, sí, de pronto estás, si estás incubando la enfermedad, caramba, qué terrible sería uh -huh. que te enteres después que ya es tarde o sí. que es más complicado. Entonces, eh, esa es una, una práctica rutinaria que deberían tener las mujeres. O una vez, o, o, o cada, cada año, sí, o una vez cada dos años. Sí. Incluso entiendo que hay una, una ley en Bolivia verdad que le da sí. a la mujer eh, un, un, día. un día de... de un día libre el... Para que se haga los exámenes. Exacto, no es cierto O sea, sí. que ya ni siquiera eso es un pretexto. Sí, eso ¿no? sí. Es, es muy caro hacerse una mamografía. ¿Cuánto cuesta una mamografía? En la fundación, para empezar, lo hacen con delicadeza. Eso ya lo he visto. Entonces, lo hacen con delicadeza. Así que, chicas, vengan. Yeah. Uh -huh. Y en la, en la fundación está 290, que es el precio. Como es fundación, entonces Correct. es el precio más económico. Porque en otros lugares está por encima de los 500. 500 bolivianos, ya. entonces eso mucho les asusta a las pacientes también en la parte económica, en la parte privada, también en el hospital de clínicas cuentan con un mamógrafo también, pero si desean venir a la fundación están bienvenidas ¿no? Buenísimo, excelente eh, eh, hablemos un poquito de eh, lo que viene enseguida, ¿no? usted decía uh -huh. recién doctora eh, les recuerdo estamos con la doctora Claudia Soldado, ella es ginecóloga, es eh, parte de la fundación boliviana contra el cáncer uh -huh. y hoy en este día internacional de lucha contra el cáncer de mama estamos hablando específicamente de este tema, ¿sí? para quienes eventualmente recién se incorporan a la audiencia. Eh, doctora Soldado, le pregunto, eh, usted decía, si se hace una detección precoz, ¿verdad? Uh -huh. Es más eh, tratable o es, eh, se puede tratar en mejores condiciones una, claro. una enfermedad. A ver, ¿qué sería eso de precoz? ¿Cómo, cómo podríamos definirlo en, en términos más sencillos? En eso de que si tiene una, alguna patología a partir de los 40 años, que se haga sus controles. Si tiene alguna masita móvil, que vaya directamente al médico, al ginecólogo, para ver si eso es benigno o maligno. Y con eso, digamos. porque o sea, no cosas quedarte a esperar y decir, se va no. a pasar, no uh -huh. debe ser nada, Exacto, ¿no? una porque... cosa así. Es como el Papa Nicolau. El Papa Nicolau sí o sí, desde que inician las, el, el, el inicio de las relaciones sexuales hasta los 65 años, se realiza un Papa Nicolau todos los años. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau detecta lo que es las lesiones por HPV. En el caso de la mamá, hay eh, como el factor de riesgo, el, el que sí o sí es hereditario. Entonces, tienen que hacerse a las mujeres sí o sí un control estricto. De acuerdo. Incluso dicen algunas, en algunos artículos, si digamos la mamá, digamos, de esta paciente se ha detectado a los 38 años, Años, la hija tiene que hacerse dos años previos a su eh, a su diagnóstico de la mama. O ¿A, sea a que los 36? La, ajá, la hija tiene que hacerse a los 36 años ya los controles. Ajá. El, o sea, el caso más precoz que usted ha conocido, que han conocido en la fundación de, de un cáncer de mama, ¿a qué edad, por ejemplo? Ha sido a los 41 años. Ah, ya. Es 41 años. ¿Es raro encontrar un cáncer de mama antes de los 40? Sí, se ve, pero sí, pues es poco frecuente, digamos, hasta donde no hemos visto en la fundación a los 41 años. De acuerdo. Entonces, lo precoz vendría a ser que eh, tan pronto tengas alguna cuestión, una molestia o notes uh -huh. algo extraño, corras, ¿sí? Sí. Mientras más temprano te diagnostiquen la enfermedad, más uh -huh. temprano la vas a tratar y ahí sí, eh, lo que usted decía recién, doctora, uh -huh. este cáncer se vence, dijo usted, ¿verdad? Sí, todo cáncer se vence siempre y cuando se diagnostique precozmente y la paciente tampoco se ponga, de como como dicen algunas, ya, ya he escuchado, digamos, es muy triste a veces con una recibe esa noticia, porque piensan que cáncer es, es sentencia, digamos, pero no, es, cualquier cáncer es prevenible, incluso el HPV, con un simple papá Nicolau cada año se hace y es un tratamiento que si vamos a hablar un poco más del tema, son los 10 minutos, un tema de 10 minutos el tratamiento. Y si no, otra otra situación, pero es prevenible. Todo cáncer es prevenible. De acuerdo, doctora. En el tema de cáncer de mama, ¿no? Una vez que, bueno, pues se le hace la, la, los estudios respectivos y se confirma que tiene, uh -huh. que tiene cáncer. No todos son iguales. Hay niveles sí. avanzados, etcétera sí. Cuéntale un poco a la gente eso, ¿no? Y, y un poco a, a qué obedece que avance tanto la enfermedad. Uno que no, uno que... Pese a que no haya, haya tenido antecedentes, digamos, o tan masitas, no tratadas, o que tenga una masa que está creciendo y se deja crecer, esas pacientes llegan a tener un cáncer. Y, cómo se, y este cáncer, eh, a diferencia del cáncer de cuello, es el que más se disemina por, por vía linfática. O sea, que primero que va a los pulmones, a los huesos. Lo que llamamos metástasis. Metástasis, ¿Sí? ajá. Y en este tipo de pacientes, eh, generalmente como tienen una... Mm, por decirlo, una sobrevida un poco menos que el de cáncer de cuello uterino porque hace rápidamente una metástasis. Este tipo de pacientes mm, no duran mucho, digamos. Y, y cuando llegan es porque se han descuidado... Cuando le han dicho, de, tienes cáncer, no se ha hecho tratamiento con quimioterapia. Entonces, este tipo de pacientes sí o sí ya no tienen un buen pronóstico, digamos. De acuerdo. Esa sería la figura más grave, digamos, ¿no? Sí. Después hay sí. otros en el medio, matices, digamos, no tan que, graves. Ajá, que con quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, eh, el cáncer desen, decrece, ¿no? Y es control rutinario de ellas. El control es más rutinario, obviamente que cada seis meses es un control, pero eso es en ese tipo de pacientes que tienen un ya, un tratamiento con Quimio y radio, ¿no? Pero Correcto. Se puede. ¿Cuál es la diferencia entre quimioterapia, radioterapia y esta otra, este otro tratamiento? ¿La hormonoterapia. ¿Hormonoterapia para, ¿sí? Eh Bueno, la quimio y radio son de, de, es localizado, que es la quimio y la radio, que es un poco más general, un tratamiento general. Y bueno, la hormonoterapia es la supresión del estrógeno, digamos. Por eso ¿Cómo dicen, se hace eso? Es con hormonoterapia, se da tamoxifeno. O sea, se le da unos medicamentos a la persona. específicos para que no tenga el estrógeno, digamos. Ya. Que es como le decía, ¿no ve? Las mujeres que nunca han tenido hijos están con el estrógeno siempre. En cambio, las mujeres que han tenido varios hijos, el estrógeno decae porque están embarazadas. Por eso el embarazo es como algo como que previene el cáncer de mama, digamos. De acuerdo. Nos protege, digamos. De acuerdo. ¿El hecho de la lactancia, por ejemplo, influye para, claro, para un dos cáncer? Años de, dos años de lactancia a una mujer, digamos, previene también esto del cáncer. O sea, es favorable ah, la es lactancia. Favorable. Es como nos protegería, digamos, porque es, eh, en todo lo que es el embarazo estamos llenas de, progest de, de progesterona. No estamos con estrógeno. Entonces, nos evitamos por lo menos dos años de esta hormona y nos protege también. Entre menos estemos en contacto con el estrógeno, nos protege más del cáncer. Por eso decía que la lacta, o que es el embarazo, nos protege del cáncer de mama, digamos. De acuerdo. Mm. Por lo general, ¿cuántas sesiones de quimioterapia, o radio, radioterapia eso o este ya. otro tratamiento es necesario para eso? Eso es dependiendo del caso. Uh -huh. Y por lo general, después del ginecólogo, siempre los derivamos de lo que es eh, oncología. Entonces, ellos ya tienen un esquema dependiendo qué estadio se encuentre la paciente. ¿Cuáles la, son los estadios? ¿Son varios? Son varios y dependiendo. Son estadios que de, depende digamos, del tamaño, del ganglio, eh, se ha hecho metástasis o no. Entonces, si dependen en ese en ese estadio... En este, eh, en este estadiaje puede durar de uno a tres años, digamos, un, un, un cáncer, digamos, de un término medio, digamos, que no está tan avanzado. Si es muy avanzado, bueno, pues es menos, pero ya es, la sobrevida es menos también, ¿no? O sea, pasando en limpio, doctora Soldado, usted dice, eh, una persona en promedio, digamos, que no esté uh -huh. tan agravado, ni tan avanzado el, el cáncer, ni, ni tan inicial, digamos, sí. una, una etapa intermedia, eh, ¿ahí el tratamiento toma tres años? por lo menos, pero como le decía, eso depende y eso también generalmente maneja generalmente el oncólogo. El oncólogo claro. es el y en ya... esos tres años es que van recibiendo la quimioterapia, la radioterapia, uh -huh. lo que defina obviamente el oncólogo. Sí, ¿Sí? sí, lo que define. Y eso ya es como, ya de esa especialidad. Nosotros obviamente manejamos hasta cáncer claro. in situ, está. que es lo que, digamos, podemos llegar, sacar, digamos, el, el cáncer, pero aún así tiene que ir con su oncólogo para hacer ese seguimiento. Si está avanzado, directamente nosotros enviamos al oncólogo. Ya eso ya es tema de oncología. Correcto. Cuando, cuando de pronto se inicia el tratamiento y le dicen... Por ejemplo, usted tiene que hacer 10 sesiones uh -huh. y sucede tan frecuentemente que uno, digamos, hace 5, se siente bien, ya pues, cree uh -huh. que se ha curado y descontinúa. Y eso, ahí eso, viene. Eh, viene. Eso, es, eso es complicado, eso empeora sí. el cuadro. Sí, porque de hecho el, el seguimiento y el seguimiento con tratamiento, tanto que el control del tratamiento, aminora, digamos, el riesgo de que avance. Pero si uno lo deja a mitad de tratamiento, entonces sigue avanzando y esta vez peor, digamos. De acuerdo. Rápido. Las estadísticas que manejan en la Fundación Boliviana contra el Cáncer, ¿qué indican respecto de las señoras que han sido... Eh, detectadas con cáncer, han hecho el tratamiento ¿cuántas llegan finalmente a superar, a vencer la enfermedad? ¿cuántas se salvan? En la fundación estamos más abocados en lo que es la prevención, en cuanto a hacer seguimiento de algunas pacientes de oncología, en mucho no se hace en realidad, uh -huh. ¿no? Lo que hacemos más es prevenir en dándoles, digamos, hacer la mamografía, palpación, y a una vez que tengamos, si se puede operar, se opera pero aún así, digamos, seguimiento de estas pacientes no lo hacemos, ¿Ya? lo hacen en la unidad de paliativos o que es la hospital de clínicas. Correcto, pero ¿hay estadísticas en Bolivia del porcentaje de éxito de estas terapias de, de, de por, choque contra el cáncer? De las que, o sea, de lo que se ve es que por cada ocho pacientes una es diagnosticada de cáncer y cada treinta una muere. Entonces es una estadística Ese ya general. Es un general. dato, a ver, podríamos repetirlo, de cada ocho mujeres una se diagnostica de cáncer, tiene cáncer de mama. y de cada treinta una muere. De cada, eh? Ajá, de cada 30 diagnosticadas, de cada 30 diagnosticadas con cáncer de mama, una, una muere. Uh -huh. Y la que muere generalmente es la que no ha hecho su tratamiento o se le ha pescado el cáncer cuando ya está avanzado Demasiado tarde. Sí. Demasiado tarde. Uh -huh. Bien, eh, hemos escuchado también muchas veces de eh, mastec ¿Cómo se llama? Mastectomía. Mastectomía ¿no es cierto? Mm -hmm. Cuando le extirpan la, el se seno, llama. ¿verdad? ¿En qué circunstancias se producen estos estas decisiones? Eso es cuando ya vemos que el cáncer ya está, eh, es un cáncer in situ. Entonces, eh, cuando no ha avanzado, digamos, nosotros por lo menos en ginecología este in situ, lo podemos sacar una parte del pecho o todo el pecho, dependiendo si tiene o no ganglios. Pero si digamos, si estaría avanzado, como le digo, todo es con oncología. Generalmente el ginecólogo siempre hace hasta in situ. De in situ para adelante que ya está avanzado, que ya está tomado todo, que hay metástasis, es con oncología. Entonces, uh -huh. ellos ya, ya les correspondería esa parte, digamos. Pero nosotros hacemos lo que la, la mastectomía cuando ya está, digamos, o un cuadrante o todo, digamos, dependiendo. Esa es la valoración. De acuerdo. Eh, doctora, eh, eh, hoy es un día importante, sin duda, en el que... Sí. Bueno, en realidad todos los días debieran ser importantes para uh -huh. estos temas, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy específicamente se pone una fecha para digamos, insistir para machacar ese día, ¿no es cierto? Prevenir. Para prevenir. Exactamente, sobre todo apuntando a eso, ¿no? Sí. A la prevención, porque aquí no es la idea decirte, te puedes poner una, uh -huh. después te puedes poner una prótesis para que no se te vea sí. mal, pero esa, esa no es la idea. La idea es que no llegues a eso, que no llegues Exacto. a que te extirpen, que no llegues a que te, a que te avance el cáncer, que haga uh -huh. metástasis. Entonces, eh, la prevención es, es sin duda lo más importante. Uh -huh. eh, doctor a nivel mundial, no sé si usted tiene algunos datos, unas cifras, un poquito antes de ir al aire, justamente usted me comentaba, eh, lo que pasa en Bolivia es más o menos lo que pasa en el mundo en cuanto a estadísticas, ¿no? En cuanto sí, pues, a la presencia sí, de esta de esta enfermedad. Sí, bueno, como decía, eh, antes estaba primero lo que es el cáncer de mama. Ahora con lo que ha subido las estadísticas ya primero está lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿En Bolivia? En Bolivia también, digamos. Así, a nivel similar. mundial, en un, hace un tiempo era primero cáncer de mama. Y, si, y, luego y después cervix uterino. Exacto. Hoy las estadísticas se han dado vuelta, han hecho sí. que primero esté cervix uterino y segundo lugar el cáncer, cáncer de mama. En Bolivia sí. lo mismo. Es lo mismo. Eh, según las estadísticas del Ministerio de Salud, del 2017 habían sacado que por lo menos 11.000 se están diagnosticando en cáncer de mama en el de Bolivia. ¿11.000? 11.000 pacientes. ¿Cada año? Cada año. Entonces eso, como les decía, es un representa creo un un, un 17%. En cambio en, en, en cáncer de cervix se ha detectado un 26%. Pero esas son las estadísticas del ministerio, ¿no? Pero como le decían, estos son el cánceres, digamos, que sí se pueden prevenir. Al final de cuentas, este es un mes rosa, como lo, lo denomina la mayoría por este tipo de cáncer y se, son cuestiones que se pueden prevenir. Eh, Tú tocándote incluso lo puedes ver si tienes alguna masa o si ves alguna alteración. Es un cáncer que se puede llegar a prevenir desde manera bien precoz, a diferencia del cáncer de cuello uterino, que cuando ya tienen hemorragias, bastante hemorragia, y sí van al médico, y ya son ya cánceres ya eh, avanzados. avanzados ¿no? Entonces, eso por si acaso. De acuerdo, doctora. Y eh, Quizás una, una reflexión final, una recomendación final, usted ya lo ha, lo ha hablado, lo ha dicho claramente, pero eh, quizás insistir un poquito, ¿no es cierto?, la necesidad de, de hacerse estos controles eh, puede resultar de pronto caro, ¿no es cierto?, para, uno, para una familia sí. que no tiene muchos recursos económicos. Sí. Pero bueno, quizás haya que hacer un esfuerzo porque quizás uh -huh. después sea peor, porque nada que ver un, lo que cuesta hacerse una mamografía una vez al año. ¿Cuánto dijo usted? 200 290. 290 uh -huh. frente a un tratamiento de quimioterapia Exacto. o de radioterapia, que eso es, obviamente cuesta mucho más. Y es que en realidad yo siempre les enfoco a las mujeres que se hagan un eh, chequeo anual, porque si, si, si, bien, eh, si bien la mujer tiene... ...es que la mujer es la fuente de la familia, la verdad... ...es la que cree, cría a las guaguas... ...es la que ve, la que trabaja... ...yo pienso que la mujer es la... ...bueno, no, <risa> no, no es por ser no, feminista... Doctora, ...no, doctora, doctora... ...pero la, siempre la, les cuido a las chicas... ...la, la, la, la mujer verdad. es la columna vertebral de la familia... ...es Entonces, decir, no lo vamos a descubrir... ...y que ha pasado de un rol... ...que era antiguamente un rol... Uh -huh. de, ...diríamos de la casa, hogareño, sí. ¿verdad?... ...por no decir doméstico, que es una palabra sí. horrible... ...pero digo, ha pasado de eso... ...a además de tener todas esas tareas... ...también salir a trabajar... Sí. Es eh, decir, lo hemos mencionado una y mil veces y eso, eso está uh -huh. clarísimo, ¿verdad? Entonces, eh, si alguien no puede faltar en una familia, es, una, es ella, es la mamá, sí. es, es la mujer, ¿no? Eso y está es, claro. Y es muy triste a veces por eso. Es, eh, esto tiene, les hincho tanto en que se protejan, pre, eh, prevengan, porque eh, a veces cuando las mujeres que tienen más hijos son las que tienen cáncer. Entonces... Eh, y es muy triste que la mujer muera y deja las guaguas ¿no? es Como terrible por eso entonces siempre tienen que cuidarse no solo por ustedes sino por su familia digamos porque la crianza es de, siempre es de una mujer la verdad definitivamente estamos totalmente de acuerdo eso significa que Además de los exámenes que puedan hacerse, palpación que llaman, ¿no es cierto? Uh -huh. Que se puedan hacer eh, en la ducha, cuando están recostadas en la cama, sí. etcétera. Tocar, tocar, tocar. A la cosita primera que les llame la atención, uh -huh. correr al médico, ¿sí? ¿sí? Y no importa que sean de 30, ¿sí? Porque hablábamos aquí de una bien. barrera de 40, que no necesariamente es sí. una cosa eh, que, no, que, que está escrito en piedra, ¿no? Exacto. Es decir, puede ser antes de los 40, después de los 40, cualquier síntoma extraño, cualquier uh -huh. cosa rara que notes en tu cuerpo, Corre inmediatamente. Y además hacerse anualmente, la, la o por lo menos una cada dos años. Por lo menos. No, por lo menos uh -huh. la mamografía, sí. ¿verdad? Que, que uh -huh. es complicada, es medio traumática, pero bueno, sí. hay que hacerlo. Lo peor es lo otro. De cuento que nos han llegado, no sé si algunos mensajes o algún mensaje, queríamos compartirlo. ¿sí? Muchas gracias a todos por eh, estar enganchados. ¿sí? Dice, buen día, por favor, si podrían pasar los números de contacto para los estudios, por favor, pide aquí la persona. Eh, ya eh, pueden contactarnos al número también de tres veces siete cuarenta y uno nueve de la fundación ese es mi número privado y Perfecto. eso con ahí podemos ir viendo eh, los, lo que es usted los los los eh, digamos los, no, los direcciona ¿sí? uh -huh. los deriva para que puedan tener eh, la información ¿sí? eh, no sé si hay algún otro algún otro mensajito Sí, aquí tenemos otro. Dice, a mi tía le detectaron un tumor en las mamas. Tuvo que amputarse. Tengan cuidado, por favor, no solamente cuando presentan molestias. El médico nos dijo que si íbamos dos años antes a la revisión, no pasaba nada. Gracias y buen día. Sí, ese es el tipo de cáncer, digamos, que ya está avanzado y que, bueno... Llegó un poco tarde, bueno, llegó tarde en sí a veces, ¿no? Por eso le decía, el, la prevención se hace de a partir de los 40 años y a partir de, y eso todavía tiene algún antecedente, tiene que hacerse su control ecográfico, por lo menos para empezar, que todo esté bien, así como un papá Nicolau, los dos es ideal. Perfecto, excelente, uh -huh. doctora. No sé si hay algún otro mensajito más, eh, ¿no? no, ya, bueno, muchas gracias a las personas que se han contactado con nosotros, doctora le agradezco mucho, realmente mm, ha sido muy no, ilustrativo un placer, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo y esperemos que lo que usted ha recomendado hoy, sí se ha escuchado por, por las mujeres, sí, por las mamás espero. por las no mamás también, uh -huh. no es cierto por las no mamás y, y vean busquen eh, en la familia, no es cierto a veces uno se sienta, habla cosas y uh -huh. se escapa de hablar de estas cuestiones no sí. de enfermedades, de la muerte y cosas pero bueno, un día agarra y encarala a tu mamá y dile, mira mamá, en la casa hay alguien que ha en la familia y alguien que haya tenido mm. este problema, ¿por qué me preguntas? No sé qué, bueno, para ver si estamos mm. tranquilos. No sé, listo, ya está. Sí, eso ¿verdad? es cierto. Hay que más abordarlo. Es un tema horrible el cáncer. Sí, muy, es un tema de. Nadie delicado. quiere verlo cara a cara. Sí, y, es, y cuando uno se lo topas es muy triste, pero no es condena, no es condena, nunca lo vean eso. Siempre, si se hace sus controles, todo es prevenible, es curable. Nada más. Bien, doctora, uh -huh. muchísimas gracias otra vez. No, sí, ha sido, muchas gracias. Ha sido un igual. un placer. Muchísimas no, gracias. La doctora Claudia Soldado, que es ginecóloga y parte de la Fundación Boliviana de Lucha contra el Cáncer. Hoy, que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, pues esta recomendación que les hacemos a todos, a todas, ¿sí? En particular, que no pierdan de vista estas, estos consejos que ha dado la doctora. Eso es lo más importante. Bien, eh, tenemos... Tenemos los números. Ah, los, los números, sí. Por favor, ahí tienen en pantalla... ...vamos a darlo, el de la fundación es el 220... 3919, ¿sí? si no veo mal 220-3919 ese es el número telefónico de la Fundación Boliviana Contra el cáncer si quieren alguna orientación eh, pueden hacerlo y también queremos recordarles que hay un hermoso centro de atención justamente en el Alto, ¿no? un centro fantástico donde obviamente entre otras enfermedades, verdad se tratan estas no la del cáncer de mama y por supuesto la de cáncer de cervix uterino los controles, los chequeos, todo eso también pueden hacérselo allá en el centro nuclear en la ciudad del Alto bien, vamos a hacer una pausa